usted aquí a la de no, no! que no se el plato! ¡Mami! ¡Se más plano! ¡Uy! ¡No! ¡Vamos a nombrarnos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Creo que! Siete. ¡Ocho! ¡Sandra de la torre! ¡Sandra de la torre! ¡Sandra de 22, 23, y torre! ¡Sandra tengo cuenta ¿O? hasta ¡Sandra de la torre! ¡Sandra <risa> No, no, no. Vaya la pista ¿Por qué ustedes se esperan? Oiga, ¿qué es el freno? ¿Le alcanzo mi carita o algo? Aquí va, se roba Se esperan ahorita 喔......